Me robaron mi motor en mi parqueo ¿De dónde? De, de Soluciones. ¿Qué tipo de motor es? Un Suzuki rojo ¿Cómo te diste cuenta? Cuando llegué, que no lo vi ¿Tú lo dejaste estacionado o qué? Parqueado ¿A qué hora pasó eso más o menos? A las 8 ¿Y entonces? Yo te vine como a las 9 o a las 10 ¿Qué tú haces ahí? Trabajo en la basura ¿Qué, ¿Cuál es el valor de tu motocicleta? Dale 100 mil pesos. ¿No te percataste? O sea, no hay no, video, no hay nada. No, y estaba cerrado en el timón. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades, Carlos? Que si el tipo que lo tenga, que se deje ver, para pa que no... Como que no quiero ningún problema. Pero me estoy cuidando yo. ¿De dónde tú eres? De Cilia Pepín. Resulta que el motor está... Son muchos motores estacionados. ¿Qué pasa? Que llegó un chofer. Estacionar ese, estacionar el camión. Como, no, como se me de yo cogí para el camión, yo cogí para el camión a ver si había un, un pote con agua. Y en el, no, no, no, el, el, no, no el segundos, cuando bueno ya están prendiendo el motor, se volvieron, no, me caí atrás fue ¿Cuántos, ¿Cuántos eran? eran ¿eh? ¿Cuántas personas eran? Una sola, una ¿Se lo llevó? ¿A qué hora entonces pasó eso? A sí, el bueno. usted, no, ¿Usted no porta ningún tipo de arma ni nada de eso? Se llama cogí. Un colín, solamente.